Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días. Eh, bueno, eh, recuerda que habíamos programado la reunión para el día de hoy por parte de la empresa Consultoría Computable S.A. Mi nombre es Jürgen Salazar, encantado de conocerte. Eh, te voy a hacer unas algunas preguntas para que podamos conocerte un poco mejor y de acuerdo a los filtros correspondientes pues eh, podrías acompañarnos a una siguiente etapa. Entonces, comenzamos. Eh, César, bueno, tienes ahorita la, la disponibilidad de poder presentarte. Por favor, comienza indicándonos. ¿Cuáles son tus nombres y apellidos? Eh, ¿Lo que más te gusta? ¿Dónde vives? Y te da, por favor. Claro, Jorgen, ¿qué tal? Sí, eh, gracias también por poder considerar eh, para este proceso. Estoy muy interesado. Bueno, eh, te comento, mi nombre es César Reyes Vilcapuma. Eh, yo vivo en San Juan de Lorigancho actualmente. Eh, y bueno, eh, me dedico a, a ver los temas contables, ¿no? Desde ya hace eh, 15, 15 años aproximadamente que veo esos temas. Eh, He estado trabajando en, en múltiples empresas de, de, del mismo sector en temas de consultoría. Comprendo, César. Eh, y cuéntame, eh, ¿cómo te describirías, por ejemplo, cuáles crees que son tus actitudes y tus aptitudes? Bueno, eh, yo considero que eh, algo que me, que me caracteriza bastante es la proactividad que, que tengo. Eh, siempre eh, trato de apoyar a las personas a pesar de que quizás en algún momento estoy un poco ocupado, siempre me doy el tiempo de poder ayudarlas. Y, y bueno, si en caso estoy muy, muy ocupado, bueno, la ayudo, pero quizás no, no en el momento, ¿no? Eh, me tomo el tiempo. Y otro tema también es mi responsabilidad, ¿no? Soy una persona bastante responsable, me gusta llegar a, tie a los tiempos, quizás, eh, no sé, de presentar algún informe, de, de, de lo que me pidan, eh, quizás algún, algún reporte. Me gusta llegar en los tiempos que me piden. ¿no? no me gusta demorarme. Soy una persona bastante organizada también. Eso me ha permitido poder eh, eh, crecer profesionalmente. Y lo, lo, el tema de conocimientos. Eh, soy una persona que eh, ha estudiado contabilidad eh, y también tengo una especialidad en tributación y, y, con, y contabilidad. ¿no? Perfecto. O sea, sí, he estado justamente revisando tu currículum y pues... Verifico que cuentas con eh, cartas de recomendación y resaltan mucho el tema del liderazgo, la productividad y la responsabilidad. Y eso, la verdad, es, es, muy, es muy sorprendente, ¿no? Ahora, y con el tema, de, el, el tema de tus anteriores trabajos, coméntame, ¿cuáles son las funciones que has realizado? si se parecen a las de esta función? ¿O han sido totalmente distintas? Eh, bueno, ya como te comenté, llevo 15 años en, en temas contables. Eh, comencé siendo asistente hace 15 años en, en contabilidad. Poco a poco he ido eh, ascendiendo. Eh, ya hace aproximadamente, aproximadamente 10 años eh, he venido liderando equipos de contabilidad. Básicamente eh, me encargo, bueno, eh, tema de declaraciones de pagos, de impuestos, del de, tema de análisis de los estados financieros, que lo trabajo a la par con el área de finanzas. Eh, pero bueno, cuando comencé el tema de contabilidad sí veía temas un poco de, de registro de cuentas, de, también de eh, conciliaciones bancarias. Y bueno, en realidad eh, manejo, eh, a lo largo de mi carrera me he desempeñado en, en, en diversas, diversos campos de la contabilidad, lo que me, me, ha, me ha permitido eh, conocerlo un poco más. Ahora ya quizás eh, mmm, al, al liderar equipos eh, distribuyo las funciones y es ahora el, el trabajo que realizas un poco más de análisis, más de toma de decisiones. Pero igual, ¿no? O sea, los conocimientos sobre en cada área o, o cada función que realiza el equipo que manejo, sí, sí, lo, sí lo conozco y eso me permite también poder ayudarlos. Perfecto, César. Ahora, eh, bueno, como te comentaba, estás posicionando para, bueno, para la gerencia de contabilidad y coméntame un poquito cómo eh, anteriormente has eh, sabido manejar de repente grupos humanos, eh, no has tenido ningún problema o si te ha costado de repente manejar un poquito... O, o supervisar a, a, a los empleados que pues, te van a apoyar en, en este nuevo equipo. Sí, en realidad eh, manejar un equipo es, es, mm, es un poco complicado de alguna forma porque trabajas con, trabajas con personas que, que piensan de, diferente a ti, que piensan diferente entre ellas mismas. Entonces eh, hay que saber mm, sobrellevar eso. no mm, lo, lo importante es que, que se maneje desde un tema profesional para que no haya malos entendidos siempre yo he, he tratado de enfocar en mis equipos que, que haya bastante comunicación, porque eso permite que, que no, no haya malos entendidos, como te comenté, y con ese fin, eh, no recuerdo que haya tenido un gran problema, sí siempre ha habido quizás algunos, algunos pequeños eh, problemas, por decirlo así, pero eh, lo he resuelto y bueno, todo ha terminado de la mejor manera, no, no he tenido ningún problema mayor en, en todos los equipos que he manejado. Perfecto, va a ser muy, muy, un punto muy importante. Y ya para culminar, eh, coméntanos, ¿qué es lo que tú aportarías en nuestra empresa? ¿Por qué deberíamos contratarte? Bueno, eh, yo aportaría a la empresa definitivamente mi, mi, mi experiencia, mi, mi talento también, porque considero que eh, soy una persona bastante capaz para poder liderar este equipo, para poder sobrellevar el área. Eh, a lo largo de mi, de mi, de mi carrera eh, he tenido bastantes logros en el tema de reestructurar el área de contabilidad. Eh, eh, he tenido la oportunidad de llegar a empresas en las que el área contable eh, de alguna forma no estaba bien distribuida y no conocían o no tenían las funciones claras, eh, gracias a, esas, a, a lo que conozco he podido ordenarlas y he podido eh, mejorar los indicadores que, que se tenían en la empresa, con ese fin eh, he tenido buenos resultados y en realidad eh, a los trabajos en los que he venido participando eh, es, es, me, me, me iba por un tema de mejora no, no, no era eh, por un tema de resultados en realidad y he, está, he tratado de, de buscar siempre crecer, es por ello que estoy postulando esa empresa por, por lo que es una gran empresa y me, y me permitirá seguir creciendo y qué es lo que busco no? busco seguir eh, en ese camino de, de ir creciendo, conocer nuevos nuevos sectores y seguir potenciando mi, mi, mis conocimientos y mis habilidades Perfecto César bueno, eh, ya para culminar, eh, bueno, te comento de manera particular que pues eh, debido al currículum y a la presentación que has realizado actualmente, eh, cuentas con el perfil idóneo para poder vencer a este gran equipo y a esta gran empresa. Eh, igual voy a seguir eh, entrevistando a otros eh, participantes adicionales, pero pues sí te comento que, que, que pues tú serías el, el, la opción más óptima, ¿no? Entonces, lo más probable es que ya tengas, eh, la, bueno, que pase la siguiente etapa. Y pases la entrevista con el directorio, la gerencia final. ¿no? ¿Algo ya para culminar, César? Claro, nada, sí, agradecerte por el tiempo. Eh, sí, yo estoy muy, estoy muy ansioso de poder comenzar aquí ya desde, desde ya. En realidad, voy a estar pendiente de, de tu respuesta. Y nada, muy agradecido por la entrevista. Eh, estaré, estaré pendiente a, a tu llamada. Perfecto. Entonces, estamos en contacto. Cuídate, un abrazo, cuídate. Perfecto. Gracias.